Hoy vamos a jugar con plastilina. ¡Sí! Masilla. Vamos a ver cuántos colores nosotros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. Vamos a ver ahora en inglés cuántos colores tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12. Entonces son 12. Oh, Vamos a ver cuáles son los colores que tenemos. Purple, purple, brown, white, blue, orange, yellow, red, green, pink. pink. Vamos a ver ahora en español cuáles son los colores. Ese es el púrpura: morado, marrón, blanco, azul, azul naranja, rojo, verde, pink, rosa, rosa amarillo, negro, azul, naranja. ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vamos a comenzar a usar los colores. Sí. Aquí tenemos dos colores. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? No. eso. ¿Qué es eso? Gingerbread. Un gingerbread. Vamos a ver. ¿Dónde está el gingerbread? Ahí. Ahí. Gingerbread... Ah, entonces los gingerbread son de Navidad. ¿Eh? Sí. Oh. Se puede, se puede. Uy, El vamos tiene... a sacarlo. Tú ves, de ese lado es mejor. Hey, el gingerbread. Que no vamos a hacer patito de azul. vamos a hacer el patito ahora. Oh, con ese, el patito es amarillo. Ah, entonces tenemos que buscar el color amarillo. Yo creo que así está bien. ¿Cómo que así está bien? Sí. Ahora vamos a hacer el patito. Recuerda, bien profundo. ¡Wow! El patito amarillo. Ya tenemos dos cosas sí. tenemos el patito y el ginger